Dionisio Cruz fue apresado por miembros de la Policía Nacional por porte ilegal de arma de fuego. Mientras era trasladado dentro de la entidad del orden, alegó que poseía el arma para defenderse. ¿Tenía tú? No. Hace mucho tiempo que tenía. Bueno, ¿no? hay, hay mucha delincuencia aquí en la calle, tú sabes. Yo, como yo vengo de vacaciones, tengo muchas cosas que tú sabes. ¿De ¿Dónde tú eres? De Nueva York. El nombre eres? Inicio, Prince. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.